Innovación. Datos. Prosumador. ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición digital. University. Comunicación. Reglas. Todo esto y mucho más en Radio Lab. Muy buenos días. Bienvenidos a estos encuentros UGR en casa, aquí en Radio Lab UGR. Continuamos este ciclo especial de programas que realizamos desde nuestras casas y en los que contactamos con gente de la Universidad de Granada para que nos hablen, nos cuenten, bueno, pues cómo están viviendo ellos este confinamiento o confitamiento, como le llaman algunos. 40 días y 500 noches parafraseando la canción de Sabina, ya más de 40 días confinados, pero este domingo parece que al menos los más pequeños van a poder pasear, si el tiempo lo permite, por la calle, manteniendo claro está las medidas de seguridad que todos tenemos que seguir cuando estamos en ese mundo exterior que parece que se ha vuelto un poco tóxico. Algunos niños como el mío dicen que si no van a ver a sus amigos, salir a la calle les interesa poco. Pero lo cierto es que necesitan ir recuperando poco a poco algo de toda esa actividad física que tenían antes con el colegio, las extraescolares, las tardes de parque, ¿os acordáis? Así que este domingo ir a misa no sé, pero a disfrutar algunas de las maravillas que dicen que Dios ha creado, seguro y es que la vida continúa, como el río que aunque lo intentes parar con piedra y troncos sigue encontrando su camino también ocurre esto en instituciones como la Universidad de Granada que de la noche a la mañana han tenido que transformar toda su logística, su estructura desde una universidad presencial a una virtual, cambiándolo todo para que a la manera gato pardiana nada cambie, como ha dicho Pilar Aranda en una reciente carta abierta nuestra institución y sus profesionales se han empleado a fondo para hacer posible una transición que no no es fácil. Son muchas las personas que a diario trabajan por conseguir que lo que antes funcionaba de un modo, ahora siga operativo de un modo radicalmente distinto. Y todo esto para que esta institución, la Universidad de Granada, compuesta por estos profesionales que son en definitiva su corazón, hagan que ésta siga caminando. Así que gracias de corazón también a toda ella. Y para hablar de esto y algunos otros temas, hoy tenemos con nosotros en Radio Radiolab UGR en casa, desde sus respectivas casas, a tres trabajadores de la Universidad de Granada que luchan cada día para que esta entidad siga funcionando como hasta ahora. Ellos son eh, Juan Antonio Ruiz Rabaneda, que trabaja en el Vicerrectorado de Investigación y es el encargado de gestionar ayudas predoctorales como la famosa FPU y FPI del Ministerio. Buenos días, Juan Antonio, ¿me escuchas bien? Buenos días, Javi, perfectamente. Muy bien. Eh, Marían Gómez Letrán, que trabaja también en el vicerrectorado de investigación y en la encargada de gestión económica de proyectos. Buenos días, Marían. Buenos días, Javi. Y por último, a quien podéis ver también por aquí, así como a su gato que acaba de pasar fugazmente por ahí. <risa> eh, tenemos con nosotros también a María Ros Izquierdo, que trabaja en la oficina de proyectos internacionales, la que conocemos normalmente como OFPI, eh, dentro de la unidad de promoción, eh, y también es la responsable de la área de ingeniería física y matemática. Eh, Juan Antonio María María, muy buenos días, muy buenos días y, y bienvenido. Gracias por abrirnos. Esta, esta ventanita, a vuestra vida, a vuestra casa. Muchas gracias, Javi, no, Muchas gracias. Que, como, bueno, eh, lo primero, ¿cómo, cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo estáis viviendo este confinamiento? Porque además a los tres os solía ver por allí por el edificio, eh, hemos perdido ese contacto obviamente, pero bueno, ¿cómo, cómo estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, no, no es una lucha tal como tú lo, lo planteas. No, no es tan grave para nosotros, la verdad. Pero la verdad es que la situación no, no es muy agradable. Tenemos Aquí en casa estamos muy muy bien, ¿no? pero la verdad es que tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo fuera y, y, y veremos a ver pues esta incertidumbre cómo acaba. Sí, a ver, Marian sigue no, <ríe> sí, tú. No, sigo, pues realmente es lo que dice Juan Antonio. Yo, nosotros en casa estamos bien, yo tengo mis niños grandes, entonces no tengo esa esa inquietud porque, mi, porque mis niños eh, no puedan salir y, y estén muy desesperados. Pero sí es verdad que lo que más lo que más me asusta, lo que más me inquieta, sobre todo cuando me quedo sola y me paro a pensar es el, el futuro, lo que va a pasar, toda la gente que lo está que lo está pasando muy mal porque no, no tiene trabajo, porque se ha quedado en paro. Realmente esa es la situación que más me inquieta. Yo personalmente y, y mi familia estamos bien, pero eso no, quiero, no quiere decir que no seamos conscientes de la realidad que, que nos rodea. Uh -huh. María. Sí, a mí me pasa un poco igual, yo tengo mi familia en otro pueblo, llevo mucho tiempo sin verla y, por, y también tienes un sentimiento un poco encontrado, tú estás bien, tienes que dar gracias porque está todo el mundo bien, Yo nosotros tenemos mucha suerte de que toda nuestra familia está bien, cosa que es muy difícil de decir y no hemos tenido nada, entonces estamos bien por esa parte, pero luego te das cuenta de que es que de esto hay que salir, igual que hemos entrado hay que salir y tenemos que salir todos juntos, pero hay que salir y no va a ser fácil, va a ser una lucha bastante larga y hay que tenerlo y eso hay que tenerlo en la cabeza siempre que va a ser una lucha y a largo plazo no va a ser una cosa que vamos a, a salir este verano ni dentro de nada Oye, dice pues, María que cuando entramos, o acordáis cuando entramos que parece que hace ya un milenio eh, hace apenas mes y medio no llega, eh, o acordáis a mediados de marzo eh, esa semana de incertidumbre eh, no sé si, Juan Antonio estuvimos jugando al fútbol, no sé si tú también estuviste en ese partido sí, sí. que hicimos en el vicerrestaurado eh, eh, hablábamos sobre el tema, pero claro nadie imaginaba que esto iba a ser así, ¿no? es decir, que de buena primera no íbamos a encontrar todo en, en nuestras casas ¿Recordáis ese momento en el que os dicen, oye, tenemos que continuar el trabajo que estábamos haciendo, pero desde casa? ¿Cómo fueron esas primeras semanas? ¿Fueron muy caóticas? Eh, ¿Os pudisteis organizar bien con el resto de compañeros? ¿Cómo fueron? Bueno, la verdad es lo que tú dices, es que prácticamente en, en un fin de semana eh, nos despedimos el viernes y ya el lunes nos fuimos a trabajar. Es que fue. Mm. Y, pero la verdad es que no, no han dado toda la herramienta necesaria y, y prácticamente el trabajo pues lo seguimos realizando de, de igual forma. Hombre, por supuesto, en nuestra oficina, una oficina en que estamos más de 30 compañeros, pues claro, ¿cómo va a ser lo mismo estar con todos trabajando y la inmediatez y, y, y todo lo que ello supone? Pero bueno, hay que adaptarse y ya está, lo que tenemos que ir tomando conciencia poco a poco, efectivamente, de, de estos cambios. ¿no? O sea, que no esto no se vuelva a repetir. Eso es lo que, a ver si nos sirve para algo. Uh -huh. Que planteemos una especie de protocolo, por si vuelve a pasar algo, las formas de hacerlo, ¿te refieres? Yo creo que en nuestras manos no está, pero que uh -huh. yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, no a nivel de la Universidad de Granada, pero que... Son cosas que se veían venir y yo creo que es un toque de atención fuerte que nos están dando. Yo creo que realmente muchas de las herramientas ya las teníamos para el trabajo telemático, desde... Desde, hace, desde el año pasado, por ejemplo, de todo todo el registro. ¿no? Cualquier documentación que nosotros registremos ya, ya para, para enviarla a organismos oficiales ya se hacía telemáticamente. Uh -huh. La mayoría de nuestras plataformas de trabajo por ejemplo, con el ministerio, con las juntas, son telemáticas. Entonces, realmente, eh, nosotros ya teníamos mucha, muchas de las herramientas ya estaban instaladas, ya estaban en funcionamiento, con lo que el, el cambio a trabajar desde casa no ha sido tan... Para mí no ha sido tan, tan distinto. He podido seguir trabajando prácticamente igual. Evidentemente, en lo que dice Juan, hecho de menos a, mi, a mis compañeros, mucho más fácil... Hacer una pregunta directa que escribir un WhatsApp. Ahora que cada vez que tienes una, una duda tienes que escribir un WhatsApp o tienes que escribirle un correo electrónico a, a alguien para que te resuelva la duda. Pero en ese sentido, la, la red de o sea, el sistema informático administrativo de la UGR, tanto que se le está criticando al tema de las caídas de, en Prado, el nuestro ha funcionado perfectamente y el de Prado, en ese sentido, también me gustaría hacer como una especie de, eh, de o sea, apoyar a la Universidad de Granada, porque realmente mmm, el que se convierta en trending, en trending topic, eh, un, un hecho puntual y que todo el mundo critique eh, que la plataforma se caiga, realmente no me parece lo más oportuno en este momento, la, la, esas plataformas no estaban preparadas para, para lo que se ha venido encima. Entonces, creo que todos te, debemos de ser conscientes del, momen, del momento en el que estamos y que hay cosas que con un poco de paciencia se, puede, se pueden solventar. No sé, qué, no sé qué os parece mi opinión personal. ¿eh? Fijaos que <risas> más grandes, más pequeños, han fallado un montón de plataformas. Es decir, yo doy clase también a través de Adobe Connect y precisamente una de las grandes empresas y también. O sea que de esta no se ha librado nadie. Uh -huh. María. Bueno, nosotros es que estamos acostumbrados a trabajar remotamente. Es que prácticamente casi todo nuestro trabajo, al ser totalmente con proyectos internacionales, nuestro día a día es remoto. Uh -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con, mi, con Antonio y con Marian. Nuestro problema mayor ha sido la, el no estar con los compañeros, el tener que estar continuamente llamando. Yo me estoy enganchada todo el día al teléfono, al Hangout, al Meet. Es que todo el día estás con ese tipo de reuniones. El, las reuniones que antes teníamos en la mesita y que era un contacto más, más personal, ahora lo tienes que hacer todo por Meet. Y no está mal, que gracias a Dios tenemos esa plataforma y hay que decir que, que funciona muy bien. Y es un servicio que da la universidad, el Go, con todo, con todo funciona muy bien. Pero eso también retrasa mucho nuestro trabajo, por lo menos yo lo que noto, yo, nosotros seguimos teniendo la misma carga de trabajo, cosa que a mí me sorprende, pero hay que agradecer a los investigadores porque la carga de trabajo sigue estando ahí, los investigadores no han parado, siguen presentando proyectos, siguen presentando actividades, siguen queriendo moverse, cosa que eso favorece a la universidad, porque estamos, somos una universidad viva, que aunque nos estén encerrando en casa, queremos seguir haciendo cosas. Entonces, da mucho gusto seguir teniendo la carga de trabajo, pero es cierto que estamos como más retrasados y llevas el trabajo al día porque echan más horas, también las puedes echar, pero echan más horas de las que a lo mejor tendrías que echar simplemente porque precisamente tienes más tiempo o tienes más y sigues teniendo la misma carga de trabajo y la quieres sacar. Pero bueno, no sé, yo, no que lo que yo te digo, lo que me ha hecho de menos a mis compañeros, que el levantar la cabeza y poder discutir con uno, poder discutir con otro, las bromas que salen cuando estás allí en medio que estás en tensión y estás que vas a terminar y hay una que salta con su humor negro, pues eso se echa de menos. <risa> claro, es decir, el contazo, el trato humano. Eh, Habéis notado todo esa esa falta, digamos, de, de compartimentar el, el horario de, de trabajo con el de casa, es decir, ahora estamos en casa y hay momentos en los que estamos todo el rato trabajando. Eh, no sé si por, no sé, en el caso, por ejemplo, de, de aquí en la casa, cuando está mi niño, mi productividad desciende brutalmente, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver también con eso, no sé cómo lo estáis viviendo también desde ese punto de vista. ¿Lográis desconectar o no? Bueno, la, la verdad es que, por ejemplo, en, en mi caso, eh, no es que sean ordenadores de última generación, pero te puedo decir que tenemos tres ordenadores ahora mismo conectados. Uh -huh. O sea, mi, mi hijo pequeño va a empezar una clase con, de matemática, la mayor va a empezar otra, otra asignatura en su instituto y yo estoy uh -huh. con vosotros, uh -huh. que gracias a Dios hemos podido salir adelante tecnológicamente hablando, pero que sí. la verdad... Es que entiendo, bueno, y no sé, para los que tenemos niños en edad escolar, lo de los deberes ya habrán llegado. Y me están matando, eh. Es, es, es horrible, o sea, estamos por la mañana trabajando y por la tarde haciendo deberes. Es, es terrible. Pero bueno, ya está, intentaremos seguir para adelante porque la verdad es lo que dice. Nosotros no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Yo entre documento y documento se me escapan sumas de dos cifras conllevadas. Exactamente. Yo intento mantener mi horario de trabajo, prácticamente empiezo a trabajar sobre las ocho y media y, y estoy hasta, la, hasta las tres y, y procuro por la tarde no hacer nada del trabajo. Alguna, algún día cojo el, el, esto, el, el correo electrónico, porque, pero es lo porque lo que dice María, realmente trabajo yo sigo teniendo mucho y, y cuanto podemos echarle todas las horas que, que, que queramos pero también hay que pues eso cambiar de, cambiar de hábito, intentar hacer un poco de ejercicio o bueno o lo, lo que sea tu, tu forma de evadirte, ¿no? o leer o lo que, lo que sea. Entonces intento mantener y los fines de semana, por ejemplo, para mí hoy sigue siendo viernes y entonces intent, intento el sábado y el domingo no trabajar para, para cambiar, para seguir manteniendo una estructura mental más o menos lógica. Sí, yo es que creo que la rutina es la base de todo esto, es decir, mantener una rutina que el trabajo nos ayuda a mantener que es día de semana, aunque tú tengas un horario a lo mejor un poco más grande y termines un poco más tarde, porque a nosotros la mitad de los días terminamos más tarde, pero te, te ayuda a tener la cabeza, por lo menos a, a mí, te ayuda a tener la cabeza más cuerda no es lo mismo no mantener tu rutina, es decir, estar todo el día sin hacer nada, por lo menos de esa forma, sabes que por la mañana trabajas, por la tarde ya tienes tus actividades, tus cosas... El fin de semana tienes un poco de... es que neces... Yo creo que para que podamos llevar todo esto es necesario mantener esa rutina y nos ayuda. Mm -hmm. Yo tengo familiares que no pueden estar trabajando y ellos no lo están llevando igual. Entonces eso se nota. Yo creo claro. que... Yo sigo diciendo que somos unos privilegiados en ese sentido. Mm -hmm. que mantenemos rutinas y en el flujo de trabajo con vuestros compañeros, ¿cómo habéis organizado? Es decir, ¿hacéis reuniones todos los días de alguna forma y luego ya cada uno trabaja? ¿O, o pedís reuniones cuando hace falta? No sé, ¿cómo, ¿cómo lo estáis haciendo en vuestras respectivas unidades? Bueno, yo realmente como en lo que es mi trabajo somos mi compañera Rebeca y yo somos los que llevamos digamos los programas predoctorales. Mm pues nosotros con correo electrónico más o menos nos vamos coordinando. Alguna cuestión que surja, pues sí, te accedemos a, a Miguel Ángel sin problema. Pero realmente no necesite, necesitamos interactuar con los demás compañeros porque, ya te digo, nuestra sección está bastante compartimentada y no nos no hace falta nada. Yo estoy trabajando a, fundamentalmente a través del WhatsApp con, hemos creado como distintos grupos de WhatsApp, pues sobre todo, aunque yo no lo llevo directamente, pero mis compañeros que están justificando proyectos de la Junta de Andalucía, hemos creado un grupo de WhatsApp y ellos van, van conectándose y van explicando que, que las cosas que necesitan o, o pidiéndose documentos. Yo con María Galán, que es mi compañera también, que me ayuda que estamos gestionando los temas de infraestructura, pues, pues también estamos en continuo contacto con teléfono. Lo que pasa que era lo que comentaba antes, no es lo mismo la inmediatez de volver la cabeza y preguntar María, ¿dónde está este justificante de gasto? ¿Dónde grabaste no sé qué, no sé cuánto? A hacer el correo, pero, pero bueno, que podemos seguir trabajando bien. Las la nuevas tecnologías en ese sentido nos han ayudado, nos ayudan muchísimo. De hecho, yo tengo que cargar el móvil do dos veces al día. No se me imagino que todos estaremos igual, ¿no? Está el móvil on fire. <risa> bueno, nosotras por nuestra parte tenemos Hangout, que es el chat del Go, que lo utilizamos cada dos por tres. Tenemos uh -huh. una reunión semanal entre más o menos todas una cosa que estamos preparando y ahí ya aprovechamos y hablamos con, con María José y con José Antonio, que son los directores de la oficina y también nos ponemos un poco al día entre todas. Eh, el, hacemos videollamadas cada poco tiempo, porque una necesita de una, la otra necesita de la otra, entonces estamos continuamente con videollamadas. El WhatsApp está que echa humo, yo qué sé, un poco de, supongo que de, de todo. Lo primero que te. Lo, el primer medio que puedas tener, si ¿sí es el móvil que tienes a mano o es el que ordenador el que tienes a mano. El primero. <risa> sí, no, desde luego, forma de comunicar. Por, por forma de comunicar no va a ser, desde luego, estos días. Eh, oye, eh, a vosotras que trabajáis mucho con. Pues con, con convocatorias de investigación, no sé, los call for paper, es decir, es verdad que muchas cosas eh, estos días se han parado, eh, pero ¿cómo ha afectado todo esto a las distintas convocatorias de investigación? Es decir, como tú dices María, se ha, no se ha paralizado, al contrario, los investigadores siguen presentando propuestas de proyectos, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos han retrasado algunos plazos que teníamos ahora en abril y marzo, están todos informados por la comisión, la mayoría de ellos han dado plazos, pero los proyectos, es decir, los proyectos que están después de julio siguen exactamente igual. Entonces, nosotros seguimos con la formación, seguimos con todo porque los proyectos no paran. Ahora mismo hay ampliación de plazos para los que cerraban ahora, ajá, pero ajá. sigue exactamente igual. Todo hacia adelante, todo el mundo sigue, todo el mundo... Porque además nosotros tenemos, pro, a diferencia un poco de, también de lo que hay ahora, nosotros los programas los tenemos desde, desde hace un, par de, desde un año con antelación. Entonces... ¿Eh? La gente que tiene que va a preparar ya sabe lo que va a preparar, entonces tiene que empezar a trabajar desde ya y muchos de ellos es que son trabajo continuo. Entonces ellos no han parado y cosas que yo agradezco y, y las convocatorias se han retrasado, pero siguen exactamente exactamente igual. Han abierto algunas nuevas para el COVID, igual que en Nacional y en otros sitios, pero nos, es que yo te digo es que el trabajo no ha cambiado de forma, no, no se han cambiado trámites, no se han cambiado actividades, no se ha cambiado nada, es que todo sigue igual, lo único que nos han ampliado un poco el plazo porque hay algunas que dependían de hospitales o estaban de, eran de salud, del reto de salud o eran del reto de ICT que tiene mucha mezcla con salud, entonces era imposible que la gente se conectase con hospitales pero claro, que claro. en principio seguimos igual. O sea, se han adaptado, ¿no? Hasta donde han podido. Sí. Han, han extendido los del, bueno, las fechas límite las fechas de cierre de las convocatorias, pero poco más. Sí, bueno, en mi, en mi caso, por ejemplo, las la convocatorias FPU y FPI, pues también sí. se, ha, se ha habilitado como la capacidad de, de pedir una prórroga para, para aquellos beneficiarios que estuvieran en su último año. Sí. Y es, es verdad que la, la convocatoria FPU, que estaba en su segunda fase, se ha suspendido el plazo de, de segunda fase, pero en la FPI el ministerio no, no informa que estaban en la fase de evaluación y que la convocatoria sirve para, para adelante. Y también, por ejemplo, nosotros la, la otra vertiente que tenemos nosotros de justificación de, de la ayuda de recursos humanos, es cierto que los plazos de presentación también está suspendido pero en cuanto esto se reanude, nos vamos a encontrar con los nuevos y los que teníamos atrasados. O sea, que realmente tenemos que seguir trabajando en, en lo que estábamos haciendo antes. No, no vamos a notar, digamos, ningún bajón. <risa> No Al contrario, más solicitudes, por ejemplo, ¿no? de prórroga. Oh, este sí, sí, sí, exactamente, claro. claro. Nosotros ahora mismo, los, eso, los plazos administrativos están, están paralizados. Eh, y estamos intentando… Eh, ha habido una cosa buena, que es que el Ministerio de Oficio, para todos los proyectos de, de lo que nosotros llamamos el Plan Nacional a todos aquellos proyectos que acababan como a mediados del año, que acababan sobre mayo, junio, directamente de oficio, le ha prorrogado hasta final de año. Eso es bastante importante, o sea, ha sido bastante interesante porque sí. si no tendríamos que haber tramitado muchas prórrogas y estar con la incertidumbre esa de si las concedía o no. Entonces, eso ha sido bueno. Y si estamos pendientes de algunos proyectos por ejemplo, que tenían mucho contenido de transferencia, de lo que era mmm, programación de actividad de, de, de, de, de, de organización de congreso, de transferencia con empresas, que eso se supone que acaban a final de año y evidentemente no se puede… Mmm, no se pueden gestionar porque yo creo que de aquí a dos años, por lo, ni este año ni el año que viene, se podrá volver a lo que era la vida académica, de organización de congreso, de asistencia. Eso yo creo que por ahora tenemos que olvidarnos. Entonces, ahí sí vamos a intentar que nos prorroguen los proyectos porque creo que eso no, no, tiene, no tiene cabida ahora. Claro, además eh, creo que ayer justamente en la rueda de prensa Manuel Castel, el ministro de universidades, hablaba precisamente que el siguiente curso académico no va a ser tampoco normal, es decir, habrá que hacer unas normas de seguridad y entre ellas estarán, por ejemplo, pues todas las que afecten a las clases presenciales, que entiendo uh -huh. que no van a transcurrir con la... ¿Os acordáis de la normalidad que teníamos antes? Pues eh, vamos a tener que buscar otro nuevo punto de equilibrio. Eh, no sé si eh, vosotros habéis notado también vosotras eh, ahí en las unidades eh, más, digamos, avalancha en el sentido de más usuarias, más usuarios preguntando dudas que antes o no. Es decir, Entiendo que es un momento de incertidumbre, eh, pero ¿habéis notado también muchas más dudas que antes al respecto de cómo iban a ser las cosas? Bueno, lo que pasa es que nosotros, en, por ejemplo, el, en la FPU está muy claras las instrucciones del ministerio. Sí. Eh, pero en la FPI todavía estamos… Por, el ministerio ha anunciado una línea generales de actuación, pero no ha concretado todavía esas medidas. Entonces, no son muchos los beneficiarios, pero sí estamos esperando algunas instrucciones que que ya no digan cómo se van a concretar estas medidas. Por ejemplo, nosotros, lo, lo que os he dicho, en, en FPU ahora tenemos que prorrogar casi 70 beneficiarios y estamos otros 20 o 25 FPI también esperando a ver cómo cómo se va cómo se va a hacer esto. Pero eh, sobre todo respecto a, a las prórrogas, pero los demás la verdad es que no he notado no he notado ninguna ningún incremento de, en las cuestiones. Yo tampoco. ¿no? Nosotros funcionábamos mucho ya con el correo electrónico y era nuestra forma habitual de trabajo, entonces no hay ahora más más, más flujo de, de correo que, que anteriormente. O sea, sigue siendo eh, enorme no el flujo de correo. <risa> efectivamente. Y <risa> efectivamente. Sí, nosotros un poco igual, tenemos el flujo constante. Bueno, si tenemos algunas preguntas... Bueno, Mónica, la, la compañera que lleva la gestión de las maricurí, ella se ha recibido algunas preguntas de cómo se van a extender las maricurí, cómo no, porque les tienen información a los maricurí, pero muchas veces no a nosotros, pero en principio, es que yo creo que son actividades, estas son actividades que los investigadores siempre tienen, entonces el que sabe participar o el que sabe que tiene que pedirlo el que sabe o las normas están muy claras es que esto no va a cambiar yo creo no va a no es una cosa que pueden extender es una cosa que pueden intentar sacar alternativas para poder extender o poder facilitarla un poco a la gente pero realmente no son cambios porque es cosas para contratar o son concretos o no es tanto cosa que necesites tener presencialmente a alguien, tú las reuniones las puedes tener, los trámites se pueden seguir realizando porque todo ahora mismo, o prácticamente muchas cosas, son electrónicas. Entonces, yo creo que esto no va a cambiar tanto como la docencia o como cualquier otra de las actividades de la universidad. Yo estoy con Mayan, que la parte de congreso y eso, eso se va a ver afectado muchísimo, claro. Es que va a ser muy complicado, todo volver a la normalidad va a ser muy complicado y eso es lo que más... Más veo, La vuelta a la normalidad es que no, no vamos a tener otra normalidad diferente. ¿Cómo vuelves a eso? Uh -huh. Es muy complicado. Uh -huh. Es cierto eh. que también el, el perfil de usuario de usuaria eh, de estas unidades es diferente. ¿no? Tenemos, tenemos cierta suerte también ¿no? de que eh, son resilientes, digamos, utilizando esta nueva habilidad. Oye, en cada uno de vuestros ámbitos se han habilitado, ya habéis comentado algunos, ¿no? pero se han habilitado algunas, algunos trámites nuevos, ¿no? o algunas líneas nuevas como consecuencia ¿no? de, de, de esta crisis? Por ejemplo, el hecho de, la, de las prórrogas. ¿Se están utilizando también entonces? Es decir, ¿la gente se interesa por este tipo de cosas? ¿O, por ejemplo, nuevas líneas de investigación, como decía María, eh, muy concretas para investigar la enfermedad? ¿Se están utilizando? Bueno, claro, se imaginaron muchos beneficiarios predoctorales que no pueden desarrollar su su labor telemáticamente, no sé, visita archivos o, o mmm, actividades que neces presenciales que necesitan ser realizadas. Entonces, muchos van a tener que, que usar este mecanismo de la prórroga. Y también una cosa muy novedosa por mi, mmm, por parte del ministerio, la, la posibilidad que le ha dado a estos a estos beneficiados de poder suspender la, la ayuda para, para incorporarse, por ejemplo, al Sistema Nacional de Salud. Tenemos, a lo mejor, consulta de, de algunos predoctorales que han estudiado enfermería y, y nos están preguntando si pueden incorporarse durante un tiempo a, a ayudar a, en la crisis. Y, entonces, el Ministerio ha habilitado, efectivamente, también un trámite de interrupción de ayuda para, para estos casos. Por lo cual... Lo cual está muy bien, porque luego podrán prorrogar, aparte de la prórroga normal, también este tiempo que han estado ayudando a, al sistema. ¿no? La verdad que eso es bastante es muy interesante, eso que, que cuenta Juan, la posibilidad de que ellos puedan ¿no? ayudar a, en la gestión sí. de esta crisis y después volverse a incorporar. Yo sí, aunque no lo llevo, yo con, mmm, concretamente lo lleva Reme y Jesús, llevan este tema, pero sí es verdad que desde lo, tanto de, lo, de organismos oficiales, eh, este famoso, que ahora hay mucha gente que no lo conocía, pero el Instituto de Salud Carlos III, eh, como también de, de, de organizaciones privadas de tipo mutua madrileña y, y otro tipo de, de organizaciones, la propia Junta de Andalucía han sacado o van a sacar… Eh, convocatoria de proyectos específicas para la investigación de, del COVID. Entonces, todos todo los investigadores del área, de las áreas biosanitarias, la verdad es que ahí tienen una oportunidad importante de, de seguir investigando y demostrar de su, su valía, ¿no? Y sobre todo, ayudar, ayudar a encontrar algunas soluciones a, esta, a este problema que tenemos. Sí, nosotros un poco igual. Nosotros hemos tenido convocatorias de la comisión, hemos tenido convocatorias de asociaciones de medicamentos, hemos tenido también algunas que el Instituto Caloche a nivel internacional han puesto también en funcionamiento, luego también algunas asociaciones de las que la universidad forma parte, por ejemplo, una asociación de Big Data nos ha pedido documentación o, bueno, actividades que se están haciendo entre COVID y Big Data para que se les mande a ellos para que puedan influir en la comisión para ejercer bueno para hacer determinados aplicaciones a nivel internacional. Entonces, uh -huh. claro que eh, ahora mismo es una línea de investigación bastante activa y salen muchas, muchas formas de financiarse, pues muchas formas, y cosas que también, que no es solamente en el campo de la salud, en el campo de la medicina, sino que también nos está dando pie a que otros campos, como la parte social, de cómo va a influir esto a la gente que realmente que salir. Hay muchas líneas que se están abriendo muchas y va a ser un punto de financiación de aquí a bastante tiempo, por lo menos cuatro o cinco o incluso un año tenemos de financiación mm. por delante. Oye, ya ya que lo dice María, aprovecho ¿no? eh, para usar eso como, como pie a la siguiente pregunta y es que a vosotros, como, como nivel, a, a nivel personal, ¿qué os parece que va a ocurrir el día de mañana? Es decir, vamos a ponernos ese ejercicio de imaginativo, especulativo de, de cuando podamos salir a la calle y podamos hacer vida, como digo, normal, entre comillas, porque no va a haber esa normalidad que antes, pero la pregunta es... Eh, eh, yo pongo el ejemplo de la orquesta, ¿no? Es decir, estábamos bailando, la orquesta estaba sonando, eh, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Eh, ¿Hemos dado un traspié y la música va a seguir sonando o, o la canción va a ser completamente diferente? Es decir, ¿qué va a pasar el, el día de mañana? ¿Esto un punto y seguido o un punto y aparte? ¿Qué opináis? Mm, bueno, mm, yo utilizando un símil universitario, yo creo que esto ha sido como como una convocatoria de gracia que nos están dando, porque la, la, la, verdad, la verdad es que en estos años pasados ya, ya hemos tenido algún aviso de, de crisis sanitaria y, y parece que no ha servido de nada. Y, hombre, yo, yo estoy de acuerdo que no, no podemos tener vacunas o medicamentos para un virus que, que no existe todavía, pero una preparación de medidas de seguridad... No sé, el tener la capacidad de rápidamente poder montar algo, proteger a la población, no sé, yo creo que tenemos que pararnos un poco y no nos corresponde a nosotros, es cierto, pero que sí. tenemos que cambiar muchos de los valores que, que hoy en día manejamos, sinceramente. Yo la, la vuelta a la normalidad es que no creo que va a, no creo que sea tal normalidad tal, com, tal como la recordábamos, ¿no? Sino que realmente todo va, va a tener una serie de filtros desde el, desde el… no sé si habéis salido a la calle, supongo que todos habréis salido algún día, pero desde el momento en que tener que salir a la calle con una mascarilla ya… Es, realmente es una limitación física hacia hacia la relación con, con los demás no ya esa en la conversación o incluso nuestra forma de ser imaginaros el día el primer día que nos veamos nuestra primera reacción instintiva va a ser abrazarnos no claro. nuestra de, de comunicarnos siempre darnos un beso darnos un abrazo vamos y a tener no que hacerlo a, poder... a la japonesa haciendo así con la cabeza <risa> no lo vamos a poder hacer va a ser claro. va a ser muy complicado entonces yo creo que te, bueno pues tendremos que ir acostumbrándonos a, a esa nueva a ese tipo, no, nuevo tipo de relaciones yo creo que con el tiempo volveremos volveremos de nuevo a, a nuestra vida pero que va a haber una época de transición complicada y habrá que ir asumiéndolo y cambiar muchos hábitos de los que de los que teníamos nuestros queridos bares que no sé qué no sé cómo podemos vivir si, sin ellos pues habrá no serán otra otra realidad y y tendremos que acostumbrarnos a, a hacer otras cosas pero bueno lo importante también creo que es poner un punto de optimismo a esta situación, sobre todo lo que hablábamos antes, como somos afortunados porque mantenemos el trabajo, mantenemos esa cordura que dice María, pues quizás uh -huh. a nosotros nos toca un poco tirar del, del carro y, y ser optimistas y, y pensar que, que con el trabajo de todos podemos seguir adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es que yo creo que la vuelta a la normalidad la conseguiremos, no de forma inmediata, la conseguiremos porque somos como somos y eso no lo podemos evitar, somos, es nuestra forma de ser, nuestra personalidad, la personalidad de los andaluces, de los españoles, somos personas cercanas, somos personas, como somos muy sociales, entonces nos va a ser muy complicado mantener esas distancias. Las vamos a mantener al principio porque esto, yo, a mí me da la sensación de que ha creado una, un, una especie de espíritu de miedo al contacto, a un poco al miedo al salir a la calle, un poco ese miedo y entonces eso habrá que ir perdiéndolo poco a poco, va a ser complicado pero todo el mundo, hemos tenido miedo de acercarnos, no, no a tus pares, pero es que yo no quiero ir allí porque no quiero pegárselo, muchas veces no te preocupabas por ti, sino sí. que te preocupabas por lo que tienes alrededor, dices que no quiero entonces, claro yo que creo que no sé si lo tengo, tampoco es plan de hmm. es que eso, entonces ese miedo yo creo que tardaremos, como dice María, en ir perdiéndolo, esa vuelta a la normalidad pero yo sí tengo, yo sí soy muy positiva y sí tengo confianza en que somos como somos es una de las mejores partes de la sociedad española esa cercanía ese saber el querer compartir tiempo con los que tenemos cerca con nuestras familias con nuestros amigos eso yo creo que es uno de, una de las virtudes de nuestra sociedad y yo creo que eso lo conseguiremos en algún momento yo no creo que eso lo vayamos a perder porque sería una verdadera pena entonces yo creo que llegaremos lo que pasa que nos costará un tiempecillo Sí, sí bueno. esas miradas de cervatillo en el pasillo del supermercado, cuando te vas a cruzar con alguien, ¡Ostras! Pasa tú, paso yo, <risa> vamos a tardar es tiempo. Así. Sí, yo, yo creo que a, hasta que no haya un medicamento eficaz o una vacuna, mmm, nos vamos a mantener así. Porque, por ejemplo, no, es lo que yo dices nosotros a lo mejor no estamos en la diana, pero unos padres, unos abuelos tú no vas a tener no sé, yo todavía estoy pensando cómo lo voy a hacer con, con mi madre, por ejemplo porque, ¿qué hago? ¿me acerco? ¿no me acerco? ¿y si no y si le pego? ¿estoy yo contagiado? ¿es que...? ¿o oh, qué que, hagan? Sí, si nosotros vamos nosotros estamos en un sitio en el que viene mucha gente y viene mucha gente y los investigadores se mueven bueno, ahora no tanto, pero se han movido mucho al extranjero y venían, nosotros vamos estábamos en un sitio en el que podíamos cogerlo perfectamente porque nos podíamos contagiar porque estaba mucha gente venía de muchos sitios, entonces era tú dices se lo llevo yo, no se lo llevo, me quedo quieta, entonces yo estoy con Juan Antonio que te da miedo por eso. Uh -huh. Oye, en esa sociabilidad eh, uno de los momentos de los pocos que nos han quedado, por no decir el único de sociabilidad o de socialización a lo largo del día es el aplauso de las 8 de la tarde. No sé decir a todos los que nos abren esta ventanita, eh, les preguntamos por qué estáis haciendo eh, a esa hora o qué está ocurriendo a esa hora en vuestro en vuestro hogar, en vuestras calles, en vuestras barriadas. Eh, ¿Cómo estáis viviendo ese momento compartido aún de, de las 8 de la Tarde de ese aplauso que empezó como un aplauso a los sanitarios, y, y yo creo que ya un aplauso general no para todo el mundo, o, o incluso egoísta, de decir, oye, que, que, que estamos aquí, seguimos aquí. ¿Cómo lo estáis viviendo ese aplauso? Bueno, pues la verdad es que es un momento muy emocionante, no porque, aunque yo no veo a muchos vecinos, no a lo mejor veo a 30 vecinos, pero es verdad que estamos todos allí alguna música por allí que se escucha también. No me digas que uh, tú también estás de resistiré hasta arriba. <risa> no me llega, no me llega. Aquí hemos, sí, han, bueno, han optado más, por suerte. otros temas. <risa> <risa> han optado por otros temas. Pero eh, realmente, hombre, me gustaría hacerlo como veo en la tele delante de un hospital. Allí sí que tiene que ser eso emocionante ver a los profesionales que se están jugando el tipo, las fuerzas de seguridad, eh, los, la, la, el personal de supermercado, los transportistas... Esos son realmente, la, digamos, los héroes ¿no? de estos momentos. Nosotros realmente tampoco vivimos en una organización, pero como está en distintos niveles, pues tampoco nos vemos, tampoco veo a muchos, a muchos vecinos, pero sí, sí es verdad que, que se convierte como en un momento especial de, del día y afortunadamente tenemos un vecino estupendo, que, que tienes un tocadisco que sigue utilizando tocadisco y nos pone sus discos, nos pone la música antigua, entonces el otro día por ejemplo salió con el Gracias a la Vida de, de Violeta Parra y nos mm. pone una música preciosísima que casi, casi siempre nos hace llorar a todos, y nos pone, o nos pone música clásica. Y, y al principio lo hacíamos desde las ventanas, pero ahora empezamos a, a salir a las puertas, aunque no, aunque nos vemos un poco así, te, intentamos no acercarnos, pero sí es verdad que, que al final conse, conseguimos establecer cierto contacto humano y al final intentamos pues ya, de establecer una conversación medio, medio normal, aunque todo gira en torno a lo mismo, pero sí, sí es, un, es un momento precioso del día y una forma también de, de conectarnos con, con lo que éramos antes. Sí, es uno de los momentos claves del día, yo supongo. Yo siempre aprovecho justamente después para llamar a mi familia, o justamente antes como momento momento de unión con todo lo que es la sociedad, con todo un poco, como aprovechas el momento para intentar, bueno, la policía, todo el mundo pasa, todo el mundo aplaude, la música se pone, pero también es un momento de decir, bueno, voy a acercarme también un poco a uh -huh. mi casa, voy a acercarme a mi madre, voy a acercarme a mis pobres padres que están allá mis sobrinos, entonces yo aprovecho un poco también y lo uno a, a mi momento. A partir de las 8 es ¿eh? la hora social, ¿no? Como en 1984 había esos minutitos de odio, pues aquí hacemos al revés, la, la hora social. Eh, ¿Creéis entonces? Hay cosas, fijaos, ¿no? Es decir, estamos vamos a poner en valor el simple hecho de poder juntarnos, ¿no? El simple hecho de tomarnos una cerveza, que ahora mismo nos parece de ciencia ficción, y lo que es de ciencia ficción es lo que estamos viviendo, pero... ¿qué cosas creéis que se van a poner en valor a partir de ahora? Por ejemplo, los cuidados, ¿no? Esos trabajos que estamos viendo que son imprescindibles o trabajos como eh, pues eso, los dependientes de las tiendas se van a poner en valor. Eh, ¿Qué más cosas creéis que vamos a, a, a valorar un poco más a partir de ahora? Bueno, yo creo que las cosas principales hay que valorar la investigación, que es lo que nos va a sacar de esto. Hay que valorar la sanidad, que es lo que nos está ayudando. O sea, son las cosas, las cosas principales de, que se están poniendo de manifiesta que es, es, es lo realmente importante. Hombre, a mí, a mí lo que yo digo, yo, a mí me encanta el fútbol, pero vamos a empezar a cambiar futbolistas por científicos y, y este tipo de gente que es realmente la, la que nos saca la, las castañas del fuego, ¿no? Para mí, bueno, por supuesto, valoramos vamos a valorar todo todo lo que no teníamos y, o sea, todo lo que teníamos y, y esto nos la quita desde la, desde la relación con el, el día eso, el, el poder ir al trabajo, el día que, que salgamos de casa y nos vistamos y lleguemos al trabajo y saludemos a los compañeros, pues realmente cosas pequeñitas, pequeñitas se van a valorar, pero para mí por encima de todo está el valor de lo público. ¿no? el valor de, de la de la sociedad del, del Estado como de, de, del trabajo ¿no? de todo el trabajo que se hace en pro de lo público la sanidad, la sanidad nos ha demostrado que estaba ahí realmente eh, había lo, los médicos ya los veíamos los teníamos todos como, como una especie de, de historia de bueno de que que nos tratan mal, que hay que ver, que va a la sanidad pública y hay que ver el tiempo que tenemos que esperar, pues ahora, no, ahora no nos ha demostrado la sanidad que está que está ahí, con sus defectos, por supuesto, y con, no sus defectos, sus carencias y su imposibilidad de hacer, de hacer frente a esta situación, a esta avalancha, pero realmente ahí está, y tantas cuestiones, ¿no?, el ejército, la policía… Eh, tanta tantos cuerpos de, de funcionarios que, y, de, y de empleados públicos que tanto tanto se nos degradó en su momento y ahora se ha demostrado que, que están ahí para mí eso es una cosa que, que espero que se quede en la, en la sociedad y siga y siga alimentándose ojalá podamos, podamos quejarnos de quejarnos de las listas de espera no ¿Os acordáis esas quejas <risa> Es verdad. María. Eh, bueno, yo creo que vamos a valorar las pequeñas cosas. Yo estoy con Marian. Yo creo que un abrazo lo vamos a valorar, una, un acercamiento lo vamos a valorar y vamos a acercarlo todo. Pero yo también desde un punto de vista más, intentando ser un poco más consciente, yo creo que vamos a empezar a valorar la importancia de la política. Yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, sobre todo las generaciones más jóvenes, es que perdemos un poco de vista la importancia que tiene realmente el ir a votar, el tomar decisiones con, en, con tu voto, el ir a aprobar, y yo creo que eso nos estamos dando cuenta de que realmente tienen poder, de que realmente te estás metiendo en tu casa y que y que, tienes que, y que eso es importante y que, y que se si están tomando decisiones para fomentar la sanidad, se tienen que tomar decisiones para los cuerpos de eso, para la defensa, para todo, y son ellos los que las toman. Entonces, yo creo que vamos a ser conscientes de la importancia que tiene. Entonces... Yo para mí eso va a ser un cambio en la sociedad porque es cierto que las personas y los que somos, por ejemplo, yo recuerdo mis padres me llevaban a mí a votar y me explicaban, hay que ir a votar, y eso pero eso no es una cosa que las sociedades jóvenes tengan en la cabeza. Y yo creo que realmente es una cosa que vamos a aprender. A, un, a golpe sí, con un duro golpe A fuerza, pero... <risa> Oye, no no quiero quitar mucho más tiempo eh, un par de preguntas más y, y os dejo que, que os dediquéis a vuestros respectivos trabajos, que además sé que Juan Antonio tiene que escaparse a otra reunión virtual, eh, porque además en el vicerectorado de investigación se están haciendo unas sesiones muy yo creo que muy importantes para, para todos aquellos que tienen un montón de preguntas sobre precisamente esto que estamos hablando, de qué está pasando y, y vamos a dejar que se, que se vaya pronto. Así que una última pregunta que sería, eh, ¿qué ¿Qué creéis que se va a mantener? Es decir, igual que vamos a poner en valor, después de todo esto creéis que hay trámites o, o, o protocolos, o formas de actuar eh, virtuales que se van a mantener después o vamos a tratar de volver al, al modelo anterior eh, en la medida de lo posible? ¿Qué creéis? Bueno, yo creo que el teletrabajo poco a poco se va imponiendo. Porque, desgraciadamente, esto, esto es un ahorro para mucha gente. Entonces, yo creo que va, dará a pie a cosas buenas, pero también a cosas malas. Entonces, mm, tenemos que estar, lo que dice María, pendientes de, de que esto no vaya a suponer otro golpe para, para los trabajadores. ¿no? Mm, sé que estoy siendo muy crítico, pero la verdad es que mm, eh, a, me sale me sale de esta forma. No puedo evitarlo. Y ya está si lo que comentas tú me tengo que ir a otra reunión y darte la gracia a ti y, y a las compañeras también por, por este rato tan, tan fantástico que me han hecho pasar. ¿eh? Ah, bueno, Antonio, gracias Venga. por acercarte a estos micros virtuales, aunque sea el de tu ordenador. <risa> Venga, pues muchas gracias. ¿eh? Un abrazo Ay, buen Antonio. Venga, hasta luego. Pues yo creo que el trabajo, el teletrabajo sí se va a mantener y, y además en algunos en algunos casos creo que, que puede ser una cosa buena, porque el teletrabajo también te permite el. El conciliar, es decir, si yo tengo un bebé, si yo me tengo que quedar en casa porque mi hijo, mi hijo está enfermo o tengo que cuidar de una persona mayor, pero tengo la capacidad de seguir trabajando desde casa y, y voy a tener el mismo rendimiento, yo creo que una cosa que, que puede ser valorable, siempre que sea, evidentemente, siempre que sea una cosa que no sea obligatoria ni impuesta, pero realmente mmm, nos ha demostrado que, que podemos seguir haciéndolo. Sí resulta complicado la cuestión de la docencia. Ahí es verdad que mmm, no estamos acostumbrados, todavía no hay, no hay una, una, una formación específica para, para dar mmm, clases virtuales y creo que ahí mmm, todavía hay mucho por, por avanzar. Pero, pero, realmente no me parece, no me parece una cosa a descartar, el seguir con el teletrabajo eh, cuando sea necesario. Sí, yo creo que el teletrabajo se va a quedar. Muchas de nuestras actividades ya eran así. Yo tengo más correo electrónico y más teléfono de lo que a lo mejor muchas veces tienes contacto personal. De, te da exactamente igual estar allí que aquí. No, no personalmente, porque no mm, es lo mismo. Sí. Que pero para realizar el trabajo el email es un básico, el, el teléfono es un básico, las conferencias son básicas. También, muchas veces los investigadores no se quieren... Nosotros, por ejemplo, que tenemos... Bueno, que la universidad tiene investigadores por todas partes, desplazarse al centro les cuesta muchas veces trabajo. Yo creo que esto se ha demostrado que por videoconferencia podemos hacer prácticamente las mismas reuniones, las mismas actividades, entonces yo creo que esto está... Ha sido de golpe, pero se va a quedar. Yo creo que se va a quedar. Creo porque quieras que no, ahorra espacio, tiempo de desplazamiento, ahorra tiempo para la gente. Y luego también es lo que dice Marian, es que la gente necesita conciliar. No es lo mismo una persona que un niño chico no lo pueda dejar en casa o simplemente tenga que cuidar de sus familiares o simplemente necesita optimizar el tiempo para luego poder hacer otras cosas, no sé. Eso yo creo que se va a quedar. En mi opinión, pero será que... Fijaos que yo he hecho de menos los tiempos de desplazamiento porque eran unos raticos que yo tenía para pensar un poco, para escuchar podcast por ejemplo, pero en fin eh, sí, sí, es posible que esta dinámica nos lleve también a perder algunas de esas cosas, esperemos que para mejor eh, María, Marien, eh, alguna recomendación ya para acabar, eh, que nos podáis dar a nosotros, a los que nos estén escuchando eh, pues no sé, un libro, una película ayer fue el día del libro, pero bueno, pues Puede ser lo que lo que queráis que no que nos recomendaríais que podemos hacer eh, estos días eh, o, o que estáis haciendo vosotras o, o que nos recomendéis a los mejores a los demás pues la verdad es que <ríe> hacer hacemos muchas hacemos muchas cosas por eso yo pero de trabajo no, ¿eh? <ríe> no de trabajo yo digo otra no, cosa pues una de las cosas que más me está gustando y además que me como que me llena es que yo tenía, iba a unas clases de gimnasia con una amiga y una profesora estupenda y entonces uh -huh. seguimos haciéndolo, haciéndolo tres días en semana, a las a las seis de la tarde y es verdad que siempre todos los días me cuesta muchísimo trabajo y siempre digo, por favor, qué pereza, pero realmente el ver... A gente, la imagen de mis compañeras que están en sus casas y mi profesora que tiene esa esa vitalidad y esas esa ganas de esa energía, pues la verdad es que me da la vida y, y todos los días le, agra le agradezco, intento agradecerle. Ya no es, el, aunque se le, se le pague o no se le pague, pero ella tiene dos niños pequeños, por ejemplo, lo hace desde su casa y le agradezco enormemente esa, esa voluntad de hacernos partícipe de esa de esa clase y el poder compartir con, con mis compañeras ese ratillo de gimnasia. Pues eso, por ejemplo, es una de las cosas que, que más me gusta a, a lo largo de, de la semana, ¿no? Uh -huh. Muy bien. O sea, que nos pues, recomiendas que, que hagamos deporte también, ¿no? Y ese tipo de clases las mantengamos uh -huh. de alguna forma. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, María. María. <risa> pues yo recomendaría que todo el mundo volviese a los juegos de mesa de toda la vida. Para nosotros está siendo una maravilla las cosas como son. Hemos incluso comprado algunos de toda la vida, el Conecta 4, el Quién es Quién, el Cruero, yeah. de toda la vida. Pero mira, nos estamos echando unos, unos ratos muy buenos, nos estamos echando muchas de esas, tenemos otros juegos también y, y quieras que no... Te, te quita un poco de, de lo que es la rutina y echas un rato, se te van las tardes y, y nosotros pasamos las horas y las horas jugando. Así que, yo uh -huh. me recomendaciones por ver a los juegos de mesa de toda la vida. ¿Con cuál, con cuál estabas jugando o a cuál habéis enganchado últimamente más? algunos Pues mira, tenemos uno que se llama La Carrera de la Vida. Que Muy es propio. Un poco, hay, que, hay que tener un poco porque hay dos gemelos ahí que hay que comprarlos también. Hay que estarle un poco ahí de... Ahí de paciencia pero bueno que la verdad que vas pasando como por diferentes etapas y vas consiguiendo cosas dinero salud pues estamos entretenidos y la verdad que nos está gustando mucho así que yo lo recomiendo y sobre todo porque es una forma también de, de hacer cosas de reírte de pasar un tiempo diferente así que además maría nos quitamos de pantalla no durante sí, sí. Una hora, un poquito pues verdad que no, no estamos conectados ni a un teléfono ni a una tablet y, y, y ve, ve otra cosa Está bien, está bien eso sí. Yo he, re he retomado un juego que tenía por ahí guardado Que hacía años que no lo cogía Que es el Giro Quest Que era de, de Guerrero y tal Y a mi niño le está encantando Y precisamente el, el lunes próximo Que hacemos el magazine eh, este UGR en casa eh, Voy a traer a un granadino Que está ahora en Madrid Y que tiene una empresa de juegos de rol Y el rol Ajá. también es una forma Diferente de jugar De usar la imaginación y además ya juegos de rol para niños pequeños, o sea que desde luego por recursos no va a ser. ¿eh? Eh, María, Marien muchas gracias por abrirnos la... Eh, eh, la ventanita, esta ventana digital de vuestra casa y, y bueno, pues compartir con todos nosotros, con todas nosotras eh, esos pensamientos, reflexiones y, y visiones de, de lo que está pasando que de luego es histórico en todos los sentidos y, y pues eso, queremos conocer qué opináis, pues gente como vosotros de la Universidad de Granada, que hacen que la Universidad de Granada siga funcionando y siga adelante eh, con sus más y sus menos, obviamente, pero por eso mismo estamos trabajando. Lo dicho, muchísimas gracias por participar en este programa. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, encantado. Un beso grande para todos y, y mucho ánimo que dentro de nada estamos estamos todos fuera y disfrutando de nuevo, al menos de la calle, al menos de la calle. Al menos ¿verdad? de la calle, ¿no? este domingo por lo menos, a ver si por lo menos podemos volver un poquito a la calle lo he dicho entonces, muchas gracias y nada, hablamos pronto y si puede ser física presencialmente pues aún mejor ¿vale? un, beso. un abrazo, cuidaos mucho todos y el resto, pues nada, que seguimos haciendo estos programas de UGR en Casa, continuamos, nos escuchamos el lunes próximo para continuar haciendo ese magazine UGR en Casa, en el que veremos pues cosas que se están haciendo, iniciativas que se están realizando ahora mismo en la Universidad de Granada, y también eh, seguiremos manteniendo estos encuentros UGR en Casa como el de hoy, con gente de la Universidad de Granada que como vemos mantiene eh, viva esta institución y, y continúa haciendo su trabajo de otra forma pero igualmente su trabajo, nos vemos en el próximo programa